En aro Peguero criticó fuertemente la justicia y al gobierno en torno a la posibilidad de que en los próximos días salga en libertad luego de ser condenada por ocultamiento de cadáver. De, de nuestra justicia, de nuestro país, de nuestro gobierno, no podemos traer a la corrupción y la maldición, a la cual no cubierto, por la impotencia que cada ser humano puede tener, porque nosotros como, como pueblo, como comunidad, como.. Un sector, no tenemos los apoyos que nosotros necesitamos de una justicia y un gobierno, a la cual hoy en día no ha convertido a nosotros en, en nada. Porque ni siquiera respeto a nuestra república, a nuestra bandera, tiene. NTN, Arismendi, la antigua.